La creación de una nueva Constitución siempre es un hito importantísimo en cada estado-nación. Por lo mismo, es necesario que todas las voces estén incluidas y sean escuchadas. Serán meses difíciles donde estaremos obligados a dialogar, a ganar terreno, pero también ceder en otros. Porque para que una democracia sea sana, es necesario que se realice colectivamente y poner en práctica aquello que nunca debimos haber perdido, la política como se ha escuchado en las calles ahora que nos hemos encontrado no nos soltemos y eso incluye a toda la gama de la sociedad empecemos entonces a construir nuestra sexta república ante ello ¿qué harás tú?